¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, el video de hoy tiene que ver con un posteo que ya hice en formato escrito, en formato de texto, y que tiene que ver con esto de si crees, lo creas. Y después una pregunta como coach que soy, y los coaches hacemos preguntas, es ¿qué quieres crear? Entonces, el propósito, como cada uno de estos videos tiene y cada uno de los posteos tiene de coaching, es acercar el coaching a la vida cotidiana, acercar... Las, la metodología, esta disciplina, esta forma de trabajar con las personas, esta forma de trabajar con los clientes para que consigan lo, aquello que quieren, que puede ser desde un objetivo puntual y algo a futuro, como cambiar una situación personal particular hasta incluso emocional del momento. Entonces el propósito de estos videos como recién decía, es acercar esta disciplina, esta metodología de trabajo lo que nosotros llamamos como herramientas o el conocimiento que el coaching aporta a una conversación entre coach y coachee. En coaching, las personas que toman, que piden coaching, se les llama coachee. Entonces, la idea es que independientemente si hayas tenido o no una experiencia, una conversación de coaching, y te invito, digamos, si no lo has tenido, todavía no te has animado a tener una conversación de coaching, te invito a que lo hagas, realmente son conversaciones muy poderosas y cuando digo poderosas me refiero a lo que cada una de las personas en una conversación de coaching logran cambiar, logran incluso sentir, pensar y ver y escucharse incluso eh, y a partir de esa conversación generan cambios hasta te diré que llegado el caso, digamos, de, obviamente de esto depende de cada una de las personas y del tema y la conversación, incluso las diferentes conversaciones que tengan, eh, incluso hasta cambian hábitos. ¿sí? Así que en una conversación de coaching el, el poder que tiene una conversación de coaching es que desde lo que la persona dice, hace, piensa y siente incluso, el coach o los coaches lo que hacemos es acompañar a las personas en ese proceso, si se quiere, como de aprendizaje, de cambio, de gestión de cambio, para lograr el objetivo que quiere. Y como te decía, el objetivo puede ser algo muy puntual y muy específico, como incluso hasta un cambio emocional, de humor, un cambio de comportamiento, un cambio de cómo conversar con una persona o cómo no conversar con una persona incluso. El video de hoy entonces va a estar enfocado en este, a este a este posteo que hice, ahora te comparto el flyer, que es ¿no? Si crees, lo creas y ¿qué quieres crear? Y a esta frase que posiblemente le hayas escuchado, esto de quien cree en algo lo crea de alguna forma. Hay otras disciplinas que también trabajan mucho con esto, con esto de la visualización, con esto debe creer profundamente en algo para que, se vaya como, eh, que vaya sucediendo eso que uno cree o lo que vos crees. Y esto no tiene que ver ni con espiritualidad ni con magia. La disciplina tiene su forma, su metodología de trabajar. En el coaching lo que sí trabajamos y nos enfocamos es en cómo la persona dice las cosas, desde qué lugar lo dice, qué piensa y desde qué lugar piensa lo que piensa. Incluso hasta lo que sentís o lo que siento yo al momento de que yo, toma, yo tome una sesión de coaching incluso. Entonces, en el coaching sí ponemos el foco o ponemos la atención, si se quiere, que durante una, en una, durante una conversación eh, ponemos atención, como decía recién, a la persona y cómo es esa persona al momento de vivir ese suceso, esa... esa a ver, ese hecho que en su vida le está trayendo algún tipo de inconvenientes, algún tipo de, si se quiere, incomodidad. Entonces, en, teniendo en cuenta eso de cómo la persona se para, si se quiere, desde lo, si quiere de lo más gráfico, cómo se para ante una situación y desde esa forma de ver, pensar, sentir, escuchar todo lo que le sucede, es esto de quien cree, lo crea. Esto está muy asociado, esto de creer para crear, está muy asociado a la neurociencia incluso. Y de hecho hay investigaciones al respecto de cómo el cerebro o nosotros con una intención determinada, con un propósito determinado, comenzamos a crear pensamientos que nos pueden llevar a diferentes lugares. ¿no? Eh, así como nos puede, por ejemplo, una situación X que te esté pasando y tu interpretación sobre esa situación sea, eh, vamos a ponerlo si se quiere, como más drástica, o más triste, o más preocupante, eh, hace que vos te sientas más triste, más preocupado, o lo vivas desde un lugar eh, más dramático, si se quiere, por decirlo de una forma, de lo que otra persona lo podría estar viviendo. ¿sí? Entonces nosotros con el pensamiento, todos los seres humanos, con eh, nuestros pensamientos, también comenzamos a crear incluso redes neuronales. O conectamos ciertas redes neuronales que ya tenemos de una manera particular. Entonces, esto sí tiene que ver con creer para crear. Es, ¿cómo creo yo que las cosas están pasando? ¿Cómo crees vos que a vos te está pasando? E incluso es, ¿qué querés creer vos sobre eso que te está pasando? Y en base a eso, que tiene, como te decía recién, eh, ciertos matices, incluso se ha estudiado en neurociencia, es cómo nosotros podemos, a través del pensamiento, un pensamiento si se quiere más lógico, más objetivo, eh, más enfocado en el bienestar, eh, incluso eh, como lo que hoy se llama psicología positiva o pensamientos positivos, es empezamos a crear o empezamos a unir ciertas redes neuronales que hacen que nuestro cuerpo incluso manifieste, desde la química incluso, de la química del cerebro y del cuerpo, eh, manifieste o se manifieste, mejor dicho, de manera diferente a si lo tomamos de otra manera, si creemos otra cosa. Eh, incluso, por ejemplo, si, si querés, con respecto a esto más puntual a la salud, por ejemplo, también está comprobado que una persona cuando... Eh, tiene estos pensamientos más aso asociados al bienestar, incluso su sistema inmunológico funciona diferente y hasta levanta su nivel de defensa. Su sistema inmunológico funciona mejor, si se quiere. ¿no? Entonces, y esto también está comprobado, como te decía recién, que es a través del pensamiento de la persona, de cómo la persona, con una intención y un propósito puntual, comienza a generar pensamientos, si se quiere, como más positivos y de esta forma también su cuerpo manifiesta a través de su sistema inmunológico, a través de su bienestar, a través de su humor. Todo esto es química en el cuerpo igualmente. Todos funcionamos químicamente igual. Entonces, la invitación es, ¿qué querés crear? ¿No? Digamos, si tenés como base, si se quiere esta, esta frase, ¿no? Si querés creer, puedes crear. Y entonces, ¿qué querés crear? Eh, y si en algún punto crees en esto también, ¿no? Porque también es válido si no crees en que funciona de esta manera. Funciona desde la neurología, desde la química, del pensamiento positivo. Y también es válido, ¿no? Digo. Eh, ahora, si realmente tenés algo que te resuena de esto de creer para crear, si hay algo de esa frase o de esta frase que a vos te resuene y, y, y pensás, sí, yo creo que en parte hay algo de esto, ¿no? Como que puede ser que no lo creas al 100%, pero si hay algo que vos sospechas, pensás, crees, que sí puede funcionar de esa forma, entonces la invitación es, ok, con ese porcentaje que vos tenés de creencia en esta frase, digamos que vos crees que funciona de esta manera, no que funciona que desde lo que vos crees podés crear. Entonces tomándote, aferrándote si se quiere, eh, o utilizando esta creencia. Que es lo que también trabajamos mucho en coaching, ¿no? Las creencias cuando nos sirven, las utilizamos para ese propósito, ese bienestar, ese, ese objetivo, si se quiere. Y cuando no nos sirven, las cambiamos o las corremos de lugar momentáneamente para tomar alguna creencia que nos sirva. Entonces, en el coaching aprovechamos nuestros recursos, por eso, eso también es una gestión de recursos, es una gestión de emociones, pensamientos y creencias, para el bienestar, para el bienestar de la persona. Entonces, el coaching llevado a la vida cotidiana, el coaching llevado incluso a esta frase de crear, creer, si crees, creas. Entonces, ¿qué querés crear? La idea es que te empieces, si querés, te invito a que empieces a pensar, a reflexionar, a hacerte esta pregunta. ¿Qué quiero crear? O, si querés, otra pregunta incluso es, lo que estoy creando. ¿Me sirve? ¿Me trae bienestar? ¿Me siento mejor? Me, ¿Estoy más plena o más pleno con estos pensamientos que tengo? ¿Esto que estoy creando y creyendo me sirven para lo que yo quiero? ¿Me sirven para lo que vos tenés como objetivo, tenés como, si se quiere, como sueño, como anhelo, como algo por cumplir más adelante en un futuro inmediato o a mediano plazo o a largo plazo? Entonces la invitación en estos videos es, como te decía, es llevar el coaching a la vida cotidiana, llevar el coaching incluso con frases simples, frases que posiblemente vos las hayas usado en algún momento. Yo, la verdad que te soy franco, yo la uso esta frase de crear, creer y creer para crear. ¿no? Y desde ese lugar también me, incluso me cuestiono y a veces incluso hasta pido coaching con, con, un, con un coach eh, para ver cómo hago para crear y para creer en algo que me sirva. ¿no? Entonces la invitación es, eh, ¿qué querés crear? Y en base a eso que quieras crear, ¿cómo vas a construir vos tus pensamientos? ¿Qué vas a pensar para poder crear eso? ¿Qué vas a pensar para creer en que eso que estás pensando te sirve para crear lo que vos querés? Es un juego de palabras, posiblemente, creer, crear. Y tal vez incluso hasta un poco confuso. Eh, la idea es, o por lo menos mi intención es dejarlo lo más claro posible. Y, y por eso, si querés, te dejo esta última pregunta, que es la pregunta del flyer. Es, ¿qué querés crear? Y te dejo con la pregunta, pensalo, reflexionalo. Si te animás, y pedí coaching pedí una conversación de coaching, pedí hablar con un coach o con una coach que te acompañe, que te ayude a través de preguntas, porque de esto se trata el coaching, a través de preguntas a vos poner mayor claridad a esos pensamientos que te acerquen, digamos, en un principio que te alejen de donde posiblemente estés, que es más, más incómodo o más incómoda, y que te acerquen a ese lugar, si se quiere, de mayor bienestar, de mayor placer, de mayor... Claridad. Entonces la idea del coaching aplicado a la vida cotidiana y a través de esta frase de qué querés crear, es que pienses si querés, qué es lo que vos querés crear, de qué manera llegas a eso, con qué recursos contás, con qué recursos no contás, pero sí podés llegar a pedirlos, obtenerlos. Y la invitación, como siempre, es a que si ya tuviste sesiones de coaching y te dieron resultado, genial, volverlo a probar, volverlo a utilizar, volverlo a aprovechar. Si todavía no, no tuviste ninguna conversación, ninguna sesión de coaching, te invito a que te animes. Son conversaciones de entre 45 minutos, una hora aproximadamente, una hora y media puede llegar a ser, dependiendo de lo que cada uno convenga y coordine con su coach. Y en esas conversaciones... La persona, el coachee, cuenta lo que le pasa y el coach pregunta para que la persona se acerque o logre incluso lo que quiere como objetivo. Así que bueno, el video de hoy era creer para crear y qué querés crear. Y los dejo te dejo con esta pregunta y nos vemos en un próximo video. Vale, chao hasta luego.